¡Hey! ¿Qué onda, parceros? Aquí Cristian de su canal Jesus Bay Y bueno, en esta ocasión en este video tutorial les voy a enseñar a cómo reiniciar el trip. Pues digamos, si están en a metros metros, simplemente le manden un clic a llegar al trip y mantienen presionado el botón durante al menos 3 segundos. Y de esta manera sencilla podrán reiniciar el trip. Eso realmente yo lo utilizo más que todo como para llevar un control sobre cuánto me ha durado el combustible, desde la a full hasta más o menos que queda vacío. Gracias, que les sirva. Un saludo.